Escorpio Corazón de Melón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Y estamos en este momento entregándote tu Guía General del Alma Del 23 al 30 de Septiembre eh, Te invito a darle clic a esa campanita Para que nos mantengas presentes en tu vida Cada que subamos nuevos videos También Dale like y suscríbete a este canal para que estemos constantemente en contacto, nos encanta sentirte, nos encanta saber que estás aquí y el día de hoy a través de las hadas estamos viviendo esta nueva guía, este nuevo periodo y me pongo en total disposición para que sean ellas quienes se comuniquen contigo a través de mí, a través de estas palabras. A través de estas cartas y que todos los mensajes que recibas estén enfocados en la paz, la trascendencia, la evolución de tu alma. Deseo con mi alma que encuentres esas respuestas que estás buscando. Bienvenido, bienvenida nuevamente, Scorpio. Recuerda que esta es una guía general, por lo que puede o no ajustarse totalmente a tu vida todo depende de la energía en la que estés vibrando en estos momentos y es muy importante comentarte Scorpio que esta guía no es adivinatoria en este lugar no vas a encontrar eh, aquellas respuestas sobre lo que viene en tu futuro puesto que decírtelo sería limitarte a la infinita cantidad de posibilidades que el universo te ofrece para que tú mismo, tú misma sanes y avances en este camino de la vida. Si estás buscando una divinación, este espacio no es el correcto. Si por el contrario estás aquí porque tu alma te pide un mensaje y te pide estas guías para que te sientas en paz, en plenitud y en abundancia, bienvenido, bienvenida seas. Este sí es el lugar para ti. Vamos a ver. En tu presente tienes el arcano mayor, Morgana, el número 18. Lo tienes de cabeza. Ahí está, ahora sí, se ve perfecto. En un momento más vamos a estarlos eh, detallando. Aquellas situaciones en las que te encontraste anteriores a este presente que estás viviendo. Tienes un arcano más. Tienes el arcano 16, y es representado por Melusina, esta hadita bastante, bastante coqueta, bella, segura de sí misma. Y ahorita vamos a ver por qué tienes a estas dos hermosas mujeres arcanas mayores en tu guía. Aquellas resistencias en las que te encuentras... Tienes otro arcano mayor Tienes el arcano número 15 Y ella es la Dama Verde El Diablo No te asustes Escorpio, Estás fuerte La energía en estos últimos eh, días En estos movimientos que se han dado en tu vida Ha sido bastante fuerte Y es muy, muy eh, seguro Que de repente te sientas dudoso Dudosa de hacia dónde vas Siéntete seguro que cada camino que tomes es el correcto La recomendación que te hacen para que puedas continuar sanando es el rey de espadas de cabeza Hay que tener serenidad, hay que tener eh, seguridad, certeza, revisar qué es lo que hay que sanar todavía Esas son recomendaciones que te van a dar y finalmente la llave maestra, el regalo, como tú quieras llamarlo Tienes el 5 de espadas de cabeza para que puedas continuar sanando Y vamos a ver el detalle de cada una de estas cartas que tienes en estos momentos Esta es la primer etapa de esta guía el video en general va a ser tres etapas La primera es tu vibración general La segunda es cómo estás vibrando en la parte del dinero Y la tercera, cómo vibras en la parte de las relaciones Cómo todo esto que se está moviendo en tu vida Se relaciona en las personas ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar ¿Cómo es que has estado viviéndote en este hermoso presente? Con el arcano mayor Número 18 y esta carta, este arcano en el tarot representa a la luna, esa parte emocional que está en nuestro interior y en estos momentos Scorpio posiblemente te estés sintiendo bastante vulnerable, bastante emocional, eh, Podría ser que te sientas des, eh, hasta cierto punto frustrado por alguna decepción que creíste que estás viviendo. Y me refiero a creíste porque aquellas decepciones que en la vida se presentan, solamente se presentan para darnos cuenta que pusimos expectativas ante algo que queríamos que fuera como nosotros deseábamos y no como realmente es. Es como ponerle un velo a esa... un velo decorado a tu gusto y ponérselo a todas las situaciones o personas y querer verlo siempre así y llega el momento en que se cae y entonces observas a la verdadera persona, observas la verdadera circunstancia y entonces te asusta, no te gusta, pero solamente fue porque tú pusiste ese velo no te permitiste conocer la verdadera personalidad o la verdadera esencia de aquellas situaciones por eso se dan las frustraciones, Scorpio, pero cuando te das cuenta que solamente estuvo en tu mente aquello que deseabas ver y no lo que realmente era, te, te abrirás a, a, a sentir amor y a sentir compasión por todo aquello. Y esto te lo dicen, Scorpio, porque hoy te, hoy te sientes así, dado que se dieron finales, finales bastante importantes, esta carta de Melusina, el arcano mayor número 15, perdón, número 16, se refiere a la torre y la torre nos indica en estos momentos que viviste ciertos cierres de ciclo eh, posiblemente se terminó empleo posiblemente se terminó relación de pareja o hubo un quiebre que te llevó a ver realmente las situaciones como son y eso es lo que hoy no te está como gustando este... Estas situaciones pudieron haber sido también Darte cuenta Scorpio Que lo verdadero de la vida no es el poder Visto desde el lado egoico Desde el lado del ego Del poder ser más Poder tener más Poder eh, dominar, manipular ¿Te diste cuenta que eso no funcionó, es como si te hubieran quitado ese velo de la manipulación, del engaño que tú mismo sentías por ti mismo y lo reflejabas en otras personas, se terminó eso Scorpio, es momento de ser real, es momento de ser tú mismo, de entrar contigo mismo y entonces a partir de ahí expandir esa personalidad, esa verdadera esencia que eres Scorpio. Sí, fueron muy fuertes estos cambios que viviste, esta, estos términos. Y esto puede llevar a, a que sientas cierta confusión, cierto desespero, ansiedad, porque quisieras que todo ya se acomodara. Es como si estuvieras ahorita en un torbellino de emociones, de movimientos, y quisieras, en la carta del diablo, en este momento nos indica que quisieras que ya todo estuviera como, como tranquilo y puede llegar a tener como mucha implicación mental esta situación y lo que hoy te recomiendan con esta con esta carta con estas resistencias es no trates de callar tus emociones no trates de callar tu alma y esconderla sino todo lo contrario en la medida que te permitas sanar observarlas, sentirlas, reconocerlas, en esa medida vas a poder encontrar la paz, el equilibrio que en estos momentos pareciera que no está en ti. Sin embargo, eh, recuerda que todos estos movimientos solamente te están empujando a tu versión más elevada, a tu verdadero poder, a conectar con esa divinidad, con ese ser superior en el que tú creas. Es importante que eh, en estos momentos de bastante movimiento te mantengas como en una observación de lo que realmente está pasando a tu alrededor. Puede ser que haya enojos, puede ser que haya eh, momentos de posibles enfrentamientos con personas porque estás tan movido que quisieras una solución de manera rápida como ya. Ya esto ya pasó y ahora ya no siento y ahora ya estoy bien y entonces vas acumulando Te dicen con el rey de espadas, calma, sana Todo esto que se está moviendo, por supuesto que hay un sentimiento en tu interior No lo tapes, porque si tú lo tapas, Scorpio Es como si, pudiera, como si tuvieras un copo de nieve y le vas poniendo más nieve y más nieve y más nieve hasta que tienes una bola de este tamaño Y se puede hacer tan grande que pareciera que entrarías en un momento de, de posible frustración mayor te dice, no, evita entrar en ese, en ese momento, todo depende de ti, Scorpio A ver, vamos a trabajarle, el rey de, el rey de espadas te dice, vamos a trabajarle Siéntate, sana tu corazón, apapáchalo Vive tus emociones Ok Para que poco a poco Entres en calma Es momento De entrar en calma No le hagas caso a, a esas posibles eh, Experiencias O posibles enfrentamientos Que el ego te pone para confrontar Para, para reforzar ciertos miedos que, o, o, o ciertos Dolores o rencores que no quieras sanar todo, aquí sí, Scorpio, este trabajo es totalmente tuyo, totalmente interno Para que puedas sanar y avanzar ¿Ok? En este momento estás de esta manera generalmente vibrando Mira, todos los cambios que se presentan en la vida Aun cuando no los comprendamos Siempre, siempre el universo, Dios o en lo que tú creas eh, Saben que... Son para tu mayor bien Trata de salirte del drama Trata de no ver lo negativo de las situaciones Sino las posibilidades infinitas que tienes para brillar, para expandirte Y te darás cuenta que todo ha sido a tu favor En la parte económica estás vibrando con la reina de copas hay mucha emocionalidad también. Estás vibrando también en estas situaciones que te han llevado a, a, a vivirte en esta forma. Tienes el 10 de oros. El, los oros son como toda la parte material. Es una muy buena carta. Te dicen que no todo en la vida es trabajo. Hay que divertirse también, Escorpio. Y finalmente tienes el as de bastos. Y vamos a ver, vamos a detallarlo. Esto es la parte económica. Y en esta parte lo que te quieren decir las hadas es lo siguiente. Te dicen... Déjame, voy a recorrer las cartas un poco más al centro. Ahí se ve. Muy bien. Te dicen que es muy buen momento... Scorpio de darle rienda suelta a esa creatividad en donde Has querido plasmar tu toque como algún negocio De hecho con el 10 de horas te dicen es muy buen momento para iniciar un nuevo negocio Puesto que en ese lugar en donde llegaste o en donde te estás desarrollando económicamente Pareciera que se dio como de ensueño, como una casualidad, te sientes muy bien, sí, sin embargo, hoy te dicen, es importante que busques nuevas formas de ingresos, no te están diciendo, ojo, no te están diciendo que dejes esta que tienes, sí te están diciendo que te expandas, que busques nuevas posibilidades, nuevos negocios, y estos negocios requieren tener tu creatividad, tu toque, tu legado, eh... Estas cartas, este juego en esta, en esta posición te dicen que está asegurada tu estabilidad económica siempre y cuando Scorpio le des rienda suelta a esa creatividad y rienda suelta a todas aquellas posibilidades que puedas encontrar a lo largo de tu experiencia, de tus verdaderos deseos y que los puedas empezar a materializar, investiga revisa qué tecnologías, te invitan aquí también a revisar qué tecnologías se ajustan a esas ideas, posiblemente eh, el comercio en línea, un nuevo blog, abrir también tu canal de YouTube, ¿por qué no? Todo eso, empezar a sembrarlo, te dicen, empieza a sembrar, porque hay diferentes formas de cosechar frutos bastante, bastante, jugosos para tu vida económica, Escorpio es muy buen momento estos días del 23 al 30 de septiembre, que empieces como a escribirlos, a bajarlos, a bajar todas esas ideas en papel para que empieces a revisar cómo materializarlos, muy bien, muy bien, Scorpio, vamos a ver en la parte de las relaciones, bien, en tu presente estás vibrando con el 7 de copas. Las copas se refieren al elemento agua. Todo aquello que fluye en nuestro interior, nuestras relaciones. Tienes también el 3 de oros de cabeza. Y finalmente te regalan esta carta con el 2 de copas de cabeza. Vamos a ver cuál es la vibración en relaciones este tipo de frustraciones de decepciones que viviste si sí ha estado en, alineado también a tus relaciones de familia, pareja o amigos sin embargo no todo está perdido Escorpio puesto que es muy importante que revises ¿Qué es eh, aquello que, que del pasado, como de tus relaciones anteriores, relaciones pasadas, aún te está moviendo para que lo sanes? Esta carta 7 de copas nos habla de aquellos recuerdos de relaciones pasadas que de repente te impiden de, de, como abrirte totalmente al amor, abrirte totalmente a convivir con nuevas personas o con las personas con las que te encuentras. Es importante, Escorpio que recuerdes que todo aquello que recuerdas de amores pasados está realmente en ti. Te invitan aquí con el 7 de copas a tomar la responsabilidad que a ti te toca en esos recuerdos anteriores. Es decir... Si en alguna relación de pareja eh, viviste alguna infidelidad Te invitan a revisar en ti en qué área te estás siendo infiel Puesto que lo que ves afuera es lo que hay en tu interior, lo que practicas en tu interior Ojo, eh, ahorita que tomamos la palabra infidelidad que posiblemente eh, has experimentado en alguna de tus relaciones Si no es que en la actual o en las actuales te invitan a revisar si realmente te has hecho caso a ti mismo y has hablado de tu verdad, ¿ok? Que a veces tendemos a callar lo que sentimos para no herir en esta ilusión, para no lastimar, para no sentirme yo mismo herido o más lastimado o lastimada Y prefieres callarte como guardarte esas emociones, esos sentimientos y eso poco a poco te va generando, como te decía por acá en este lado con, con el 5 de espadas que poco a poco vas haciendo estos copos de nieve los vas haciendo bolas, bolas hasta que no puedes con ellas es importante que sanes todo, todo esto que sientes ¿ok? porque eh, esto también te dice que las relaciones... Las relaciones genuinas Scorpio no solo se basan en dar, dar, dar, como en exprimir todo aquello que puedes o no dar hasta que ya no tengas nada, sino una buena relación, una relación genuina se trata de compartir, de convivir, de comunicar, de expresar encarna, te dicen con este siete de copas, encarna en ti lo que quieres recibir de otras personas porque eso que tú vas a encarnar lo puedes compartir y como el ciclo de abundancia va y viene eso te regresará multiplicado con esta carta 2 de copas invertida te dicen, en una relación sobre todo de pareja la relación es de dos, la comunicación es de dos Tengan cuidado, ten cuidado con aquellas personas, terceras personas que llegan con intenciones negativas o intenciones densas Al final cada persona que llega a tu vida, Escorpio, es una persona, es como una pieza del rompecabezas que te ayuda a remembrarte A volver a conectar contigo mismo, contigo misma y con ese poder superior a llegar a tu, a tu sabiduría, a la sabiduría de tu corazón, y esa sabiduría en tu corazón no solo impacta relaciones, sino tu vida en general, y enfocado en relaciones es, sé genuino, ábrete, no te escondas, ábrete, y entonces te darás cuenta que relaciones son genuinas y son fuertes, y qué relaciones es momento, como lo has estado viviendo, es momento de cerrarlo, Finalmente escorpio tu mensaje de tus arcángeles que quieren compartirte el día de hoy con todo su amor que los caracteriza con toda esa luz con esa patadita, con esa palmadita de venga así se puede tú puedes porque eres un maravilloso ser iluminado, ser de luz te dicen el día de hoy tienes la unión Boca abajo Y me voy a permitir leerte tal cual este texto Porque al ser el número 8 mmm, Deseo lo alcances a ver Es el número 8 La tarjeta número 8 El 8 eh, Nos habla de equilibrio Nos habla de decisión Y en este caso en la unión Te dicen escorpio el amor Se tiene que compartir ¿Ok? El que te se refuerza, compártete, ábrete. Y te dicen: Es una señal en este momento de que tal vez alguna conexión amorosa no está equilibrada. Primero observa cómo te encuentras en el interior. ¿Estás conectado con tu más alta verdad? ¿Con ese poder superior en el que tú crees? Te preguntan. ¿Alguien no desea mantener contigo de relaciones íntimas o eres tú, él o la que estás negando a otra persona? A menudo se confunde el amor con el anhelo y la añoranza cuando en realidad ambos son síntomas de carencia. Es posible que hayas estado llevando la carga de todo el trabajo emocional y derramando tu agua en un pozo vacío. Ok, hay que revisar. Hasta el punto de que ahora tú también te sientes agotado agotada. Debes saber lo siguiente, Escorpio: No te van a negar el auténtico amor. Aquello que está verdaderamente reservado para ti nunca pasará de largo ni requerirá tanta cantidad de energía. Olvídate, Escorpio, de los planes, de la lucha, de la necesidad de ganar. Y deja que el amor fluya a través de ti. El verdadero amor siempre encontrará su reflejo en el otro. Escorpio encarna aquello que quieres recibir por parte de otros. Encarna y comparte. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, darle like a este video. Activa la campanita para que nos tengas presente en cada momento que tengamos nuevas noticias para ti. Gracias. Bendecido seas.